Cundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo, comunícate al teléfono 2215 92 17 46. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño.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 Eh, para un arroyito canal diferentes eh, lugares de pesca lo más habitual de línea de fondo por ejemplo acá verán con bike clip como para el mar eh, línea de fondo con chicote de acero anzuelos como para tarucha dorado eh, acá tenemos una línea como para el barrio de mar que ahora está pescando mucho barrio de mar líneas para pejerrey de fondo con rotor de acero la clásica línea de rotor plástico para varía de fondo algunas líneas como para varía de mar de un anzuelo como verán acá también plomadas para mar con destrabe eh, o la satélite que viene para, para la arena, algunas líneas de paridad de río con rotor de acero y bueno como verán acá algunos plomos pasantes con gancho eh, y bueno lo clásico torpedo por ejemplo para la pesca del aire de mar en 250 gramos, 350 gramos y 500 gramos y por este lado verán todo lo que es eh, para pescar con masa o con harinados, tenemos todas las líneas eh, o la línea coreana también llamado, todas con resorte como para que la masa quede bien compresa eh, y no se salga del de, de, de, de la alambre. Kit por 2, Kit por 3, este es un modelo nuevo que se puede usar, utilizar también eh, de flote y bueno, las clásicas coreanas con resorte grande, coreanas con resorte chico, con dos resortes triples, con dos resortes simples y alguna otra variedad también de líneas que bueno, no vienen acá, pero cualquier cosa nos escriben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 a laguna los manantiales a seguir con la pesca de costa.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 La verdad que no, nos sorprende, embarcado, hemos sacado de 8.95, 8.90, 800, 700 gramos, lindo pescadito. Bien, Colo, gracias por la nota, Colo, gracias por la invitación, otra vez, ¿eh? no, no. Saben que ustedes pueden estar y venir las veces que quieran, cuando tengan tiempo, se ven a escapaditas y compartimos una, un churrasco y una pesca. Estuvo bueno el churrasco Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, yo me tengo que cuidar un poco, pero le, le saco de la chinchulina al churrasco. Gracias. gracias por, no, gracias a ustedes por la invitación.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 culata camuflada terminación camuflada que realmente está muy muy lindo este rifle como lo tenemos acá puede venir con bípode ¿sí? obviamente el bípode se pliega se pliega y es extensible también ¿no? si vos ahí se extiende ¿sí? vamos a pegar obviamente cuando lo llevamos y lo extendemos o lo dejamos más cortito según la altura que necesitemos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 una la última hora para, para irnos y bueno estamos haciendo la aguanta que, que abran la tranquila y nos vamos bueno para que tengo un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 Poco pero muy buena calidad de pescado muy bien. Hay, hay buen pescado en la laguna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 Cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniendo en el pecho todas las palmas!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 4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, pergamino guía de pesca. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlane. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473 95 72 Facebook Santiago Herlane. En La una la Picasa del sur de santa fe podés alquilar tracker con motor de joaquín asaín comunicate al teléfono 22 15 95 28 01 en facebook e instagram joaquín asaín también ofrece sus servicios de guía de pesca en berizo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 Queridos amigos, es un gusto recibirlos como siempre en mi canal de YouTube. Nueva excursión de pesca, océano Atlántico, ciudad de Mar del Plata. Bueno, les decía, nueva excursión de pesca en San Beach. Luego de una madrugada de mucha lluvia. Ya hay unos cuantos pescadores sobre las piedrillas. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿eh? Al final, tenía la duda de tirar el medio mundo, pero me hace un tirito de fondo. Al suelo 2-0, línea de 2 al Vamos a ver si sale alguna pescadilla. Así si tengo algún huequito, si no rompe mucho la ola. Ya mucha gente está yendo. Así que bueno, vamos a ubicarnos en algún lugar. Hoy hice un informe en la mañana y bueno, eso motiva a los pescadores. Bueno, a venir a pescar de eso se trata amigos, compartir esta pasión ¿eh? y bueno, siempre vamos a tener un huequito para despuntar el vicio miren las imágenes la verdad que, que está muy lindo, la ciudad media se ve fantasmagórica es raro, ¿no? porque abajo está despejado y de arriba todo niebla pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué onda ¿eh? y ojalá que, que tengamos alguna captura para compartirla en este vídeo Sí. Se da algo así. Si tengo un hueco ahí entre medio de las piedras. A ver si podemos pescar, está bueno también para la bahía. Traje un aparejo como para pejerrey, anzuelos chicos. Va a hacer un trito ahí a ver qué, qué onda. La vi, la vi. Un brotolón, y sí, pescadillola. Bueno, exquisita pescadillola, no le vamos a hacer asco, le vamos a dar la pescadillola. Eh. Bueno, le muestro el aparejo, plomada con destrabe, 150 es, 150 gramos, en un suelo 2.0 arriba y abajo. El mismo aparejo que utilicé la otra vez. Ahí para la pescadilla anda polla, una madre de 1.20, brazoladas de 50 centímetros, más o menos. Parejito anda bien. Es el mismo que utilizo para pescar en calla, Hasta Dos pájaros de un tipo. Lo voy a encarnar con abajo sandwichito, langostino y un poquito de anchoita. Bueno, vino recién, ahí tuvo un pique el muchacho acá al lado. Por ahí pescadillola, pique muy rápido. No voy a meter mucha carnada. A mí me gusta meterle los aparejos un esmerillón eh, para que trabaje mejor pero igual si uno le hace un lacito ahí trabaja el esmerillón acá de, el nylon del río bueno amigos no es de lo mejor esta anchoita tiene 2 millones de descongeladas y el angostino está anémico y bueno la voy guardando que van sobrando la carnada siempre es conveniente mantenerla con un conservante cuando uno la trae ¿Eh? pero bueno sirve para varias, varias oportunidades, me salen tres carnaditas de cada filet ¿Eh? entonces yo hago el famoso sanguichito sanguichito langostino corto su trocito así encarno primero el langostinito ya lo mostré mil veces pero siempre hay gente que no lo ha visto no todo el mundo ve los videos completos. ¿Ven? ¿Eh? No sea, ahora le meto la tirita. Siempre me gusta que se vea la tirita plateada del lado de afuera que queda. Y con el hilo elástico que para mí es lo más genial que se ha inventado en los últimos 100 años en la pesca deportiva. Debía ¿Eh? cortar la colita esa que queda porque las niñas agarran de esa colita ahí si sí es muy larga ¿eh? cortamos un poquitito ahí está ¿eh? una carnada más bien chica para que trácate siempre la, la muerte que quede afuera y en el de arriba simplemente me voy a encarnar con una tirita así nomás ¿eh? un filet de los tres que me salen de cada lado en realidad salen seis filets y la cabeza, que también es buena para la brotolita la brotolita vamos a dar una vuelta ahí va fantástico este hilo porque en el, en el sacudón no no lo perdemos ¿no? ahí está me queda un poquito ahí Ahí está, que lo subimos y listo, ahí va, te podemos prolijar ahí, ahí está, ahí queda, bien chiquitito. Bueno gente, voy a proceder a hacer el lance y a ver qué pasa. Muy largo ¿eh? 60 metros más o menos bueno vamos a ver si nos encontramos la próxima con una captura cabillola allá de claudio a ver. y ahí vamos que vienen esta pescadilla ya pescadilla esa pescadilla ahí llegó marcelo Qué grande, ¿eh? viste, que grande, miren, miren la que había picado el tío anterior Sí, me pegó un Bueno, mira, acá te dejé una piedrita, mira acá Vamos, vamos a darle, vamos a darle a la variada que viene Parece que Marce debuta con un pescadillola, ¿le ves? Sí, parece pescadillola, es un pique, burra Ahí viene, pescadillola Guarda, ¿eh? Ahí va Esa la desnucaste contra la piedra La contra de la piedra Bueno, arrancando las que arrancando, se exquisiteces Arrancando Bien, bien, bien, bien, bien. Va. Vamos La parte de arriba Bueno, me parece que vamos a tener que movernos de acá Recién una ola Bueno, zafamos o sea, de casualidad Pasó de lado a lado